Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 3 de abril al domingo de Pascua 9 de abril del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Bueno, voy a empezar a mezclar las cartas. Uh, como ya había mencionado, el domingo es Pascua y para mí la Pascua como dije en el video anterior representa el renacer el reinventarse y pues aprovecha el simbolismo de la Pascua y um, bueno um, en cuanto a los videos este va a ser el último que hago <risa> digamos live <risa> y ya los subsiguientes son todos pregrabados vuelvo a recordarles que eh, se suscriban por favor al canal de youtube porque va a ser la única manera en la que este se les va a notificar acerca de estos vídeos eh, que van a ser publicados creo voy a poner cada sábado antes de uh, la semana que les corresponde a cada uno uh, por mi parte ya parece ser que todo lo pude resolver me río porque les comento el transporte de una urna de méxico a europa desde punto de vista méxico no tiene ningún problema ya que es uh, no tiene patógenos no tiene este, manera de causar algún problema de sanidad entonces aduanas méxico dicen no hay bronca y uh, ponen todavía en su página de que hay algunas aerolíneas que eh, si sí desean el papeleo y todo esto es relativamente fácil de hacer um, Termino comentándoles que en la Embajada Alemana pues les di las gracias por todas sus atenciones y les comento que pues esta información no está en la página de la Embajada y que sería muy agradable que la pudieran compartir con la gente para que pues no tengan que estar buscando como yo toda la información. Resulta que está prohibido dentro de Alemania el transporte de una urna por una persona particular <risa> y que tengo que sacar un permiso especial a través de la embajada lo cual va a pasar próximamente y este para poder hacerlo se me hace muy ridículo y este hasta me salió la risa porque eh, pues quise hacer todo muy oficial muy legal sin sentirme culpable por no haber hecho bien las cosas y, este, y por donde menos te lo esperas de repente salen las complicaciones y, uh, y que Alemania sea tan cerrado con su, con su ley, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo todo está solucionado, nada más quería hacer el comentario, pues... Este, y para mí este viaje representa, este, bueno, una parte de lo que es el depósito de las cenizas de mi papá, honrarlo y demás, el cerrar ciclos que él no pudo cerrar, el armonizar, este, hay ahí algunas relaciones que no están muy bien y voy a armonizar todo lo que él no pudo armonizar para que se puedan cerrar todos estos ciclos y cada quien esté en paz y tranquilidad y bueno pues sobre todo proteger a mi mamá igual que esté bien y uh, y que esté tranquila ¿no? Uh, ya pues todo lo que se tenía que resolver para los próximos dos meses en cuanto a pagos y demás también ya lo realicé para tanto mi mamá como para mí entonces este para mí este viaje es realmente como la Pascua, ¿no? el, el, el ciclo nuevo, el reinventarnos, el, empieza ahora sí, se cierra este ciclo y comienza uno nuevo. ¿no? Entonces, bueno, se los quería compartir como tal. Muy bien, también quería agradecer todos los comentarios, creo que respondí a todos. Este, agradezco a cada uno de ustedes que también comparte estos videos, como saben los hago con mucho amor. Y bueno, comenzamos con la lectura de esta semana. La Virgen María nos quiere saber, dejar saber, miren qué tal, familia, family, muy ad hoc en mi caso. Y ha salido muy frecuentemente esta carta y dice, I pray, pray for my family and give this situation over to God for answer, support and healing. Yo oro por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir las respuestas, el apoyo y la sanación o armonización necesaria. ¿Okay? Entonces, bueno, uh, en mi caso pues queda muy claro por dónde va el asunto y uh, me llama mucho la atención de que haya salido tan seguido esta, este, porque pues conmigo me queda como guante a la mano. Este, vamos a ver cómo siguen las cartas. Para el día el lunes y martes la carta dice, armonía fluye amor. Pues justamente <ríe> es lo que voy a hacer en la majada. Y dice Arcángel Rafael, vivo en armonía, Arcángel Rafael. Ayuda a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. y eh, como comentario el querer hacer todo bien y legal y demás es justamente esto no el armonizar todo uh, para llevar a mi papá con amor con honrándolo este y demás y creo que esto es importante uh, para todos no igual energéticamente uh, les comento el papá de mi papá Tuvo que huir de China a Formosa en ese entonces era Taiwán eh, Antes era Formosa, hoy en día Taiwán Y desapareció Entonces uh, yo quería hacerlo como muy oficial ¿no? Regresa a casa mi papá Él quería ser enterrado allá en Alemania Y, y vuelve ahí no, estoy cumpliendo con, con, y cerrando ese ciclo y haciéndolo oficial porque mi abuelo, el papá de mi papá, nunca supimos que fue de él, no supimos si abandonó a la familia, no, no supimos si tuvo una otra familia, no supimos si lo mataron, no supimos nada. Y ese desconocimiento, desconcierto, como es igual con los desaparecidos aquí en México, Creo que es una de las peores emociones que puedes tener, porque no puedes cerrar el ciclo. Si ya tienes el cuerpo presente de alguien que falleció, es muy doloroso, pero puedes cerrar el ciclo. Entonces este, a eso se debe el por qué me tomo la molestia, que otros dicen, ay, aviento la urna y al equipaje de mano y me la llevo. Y no hago nada, ¿no? Yo quería justamente evitar esa clandestinidad. Muy bien, sí, proseguimos el día miércoles y el jueves. Sanación, sanador. O sea, se está armonizando todo. Y dice, Arcángel Rafael: Tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo. A otros y por último viernes, sábado y domingo magia Arcángel Raciel haz magia redescubre al mago que hay en ti que transforma y asombra yo Raciel te ayudaré en esto con tu devoción y constancia amén pues para mí esta carta es aún mayor en el sentido de ya ves hiciste magia ahí está el resultado todo está súper, todo está bien hiciste lo mejor que pudiste y ahí está el resultado y este es otro de los comentarios que quiero hacer uh, probablemente vaya a hablar en el entierro uh, y es de lo que quiero hablar de que todos nosotros, por más diversos que seamos, intentamos dar lo mejor de nosotros, en la mayoría de los casos. Y con las herramientas y los conocimientos y las creencias que tenemos, con todos sus limitantes o lo que fuera. Y esto es importante para poder respetar y para poder soltar y dejar ir y entender a la contraparte siempre, ¿ok? Entonces, eso lo voy a mencionar, porque es uno de los mayores aprendizajes que he tenido en la vida, de que es muy importante dejarnos de prejuicios y juicios, y aceptar a todos como son, con amor y respeto. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice... Abundancia, miren qué belleza. Abundancia significa mucho bien, ¿no? mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar. ¿Okay? Entonces, miren qué, qué bonito: familia, armonía, sanación, magia, abundancia. Todo lo que, en mi caso en especial, estaba sin poder resolverse, con nudos energéticos, con cosas no resueltas. Se está resolviendo, ¿ok? Entonces, nunca pierdas la fe, mantén tu fe siempre en alto, decreta positivamente, piensa positivamente, y aunque no lo creas, el resultado siempre, siempre es diferente a lo que tú crees que podría ser. Entonces, quiero hacer ahí también hincapié de que de la misma experiencia uh, hay gente que qué sé yo dice ay es que ya en un pasado lo intenté y no funcionó o fulanita le pasó esto entonces a mí también me va a pasar esto somos seres diferentes individuos diferentes con experiencias diferentes tal vez similares pero no siempre es el mismo resultado y eso es importante deja en cuanto a la abundancia que el universo te demuestre la gran cantidad de diferentes caminos y respuestas que puede haber. ¿okay? Bueno, donde quiera que te encuentres, espero que te encuentres muy bien. Renuévate, reinventate, goza la vida, suelta, confía en el universo, confía en Dios, confía en ti misma, en ti mismo. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste.